si tiene una impresora Canon G6010 con el error 5B00 quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer, listo ok, soy Wilton Martínez. vamos a resetear la impresora primero estar en modo de servicio, listo, acá debe estar como desconectada y abajo debe aparecer un device, aquí te dejaré un video en el cual te explica cómo colocarla en modo de servicio, listo ya está en modo servicio, perfecto. Vamos a descargar el programa. Aquí está en, en, al final de este vídeo. Te es un link para que lo descargues o aquí en los comentarios abajo en la descripción. Damos doble clic al programa. Ok, damos doble clic. Si nos aparece esta ventana, dice aquí arriba el nombre de la impresora. Vale, perfecto. Debe aparecer el nombre. Si aparece de vice, significa que no, no quedó en modo servicio y que está manipulada. Listo, damos clic en la pestaña Pro busca donde dice in absorbe counter aquí donde está en 0, reseteamos al 100% damos clic en set ahí que nos muestra el mensaje que se ha reseteado con éxito, listo, vamos a cerrar la ventana, la cerramos y apagamos y encendemos la impresora listo, una vez apagada, encendida, esperemos que, que aparezca para hacer una página